Hola amigos una vez más en un nuevo video y esta vez les traigo cómo cambiar un tipo de su tipo de fuente de sus celulares es muy fácil es una aplicación que se llama iphone y sirve tiene muchos tipos de fuente muy bonitos la verdad les aseguro que les va a gustar más de uno es esta se las dejaré en la descripción de en, en el enlace en la descripción de este video como podrán ver ya se han corregido errores para la versión 5.0 de Android y Está muy genial, aparte no necesitas ser usuario root para poder eh, instalar este tipo de fuentes en tus dispositivos Y aparte podrán extender sus tipos de fuentes si eres usuario Samsung Porque Samsung tiene su propia interfaz para cambiar fuentes en unos tipos de letra pero si no, no, te, no te gustan los que tienen o, o quieres más aquí esta aplicación trae muchísimos más muchísimos en, en este video, bueno en esta aplicación les voy a mostrar todas bueno muchas de las que están como pueden ver son demasiadas y son muy bonitas les aseguro que les va a gustar más de una mira singing música halloween a ver a ver tengo yo esta creo es este esta la de pace es muy fácil de cambiar solamente lo tienen que descargar aplicar y listo por ejemplo voy a poner esta de growing le das clic bueno le pones con tu dedo y, y inmediatamente la bueno te va a abrir ahorita me tarda porque estoy grabando y le pones aquí en descargar está muy ligera va a empezar a descargar en unos cuantos segundos y y te va a descargar la, la fuente demasiado rápido la verdad porque no pesa casi nada así que esperamos un ratito para que se descargue ah y por cierto hay, hay algunos dispositivos en los cuales tienen que digamos reiniciar el teléfono para que pueda aplicarse el tipo de fuente pero hay algunos en los cuales no no es necesario depende de depende de poner su fuente por, por ejemplo aquí tiene un un cómo se llama un demo de, de cómo es este tipo de fuente. Cómo sería, cómo se vería. Como podrán ver, aquí ya ya se descargó, ya muy ya finalizó. Este es el tipo de fuente que yo tengo ya por defecto, bueno, yo lo puse porque me gustó y se ve muy bonito y en esta, así es como quedaría su dispositivo. Así que le tendrían que poner aquí en usar. Como podrán ver, mi celular me va a pedir que Miren, dice, desea aplicar este tipo de letra, le ponemos en OK y después me va a pedir que reinicie el teléfono porque mi, mi celular necesita un reinicio. Entre ustedes a lo mejor no, no va a necesitar un reinicio, así que yo voy a reiniciar el teléfono y cuando regresen les enseño cómo quedó mi celular. Como podrán ver, se ve muy diferente. Ya cambió el tipo de fuente, como en la parte de acá arriba, en las aplicaciones. Y creo que no me gustó. Se ve muy amontonada las letras. Pero bueno, este es, un, este es un ejemplo de cómo se aplican las fuentes con este tipo de, de aplicación. Que, que está, la verdad, muy bonita. font Y esta, esto sería todo. Podrían escoger demasiados tipos de fuente de aquí. Son muchísimas, demasiadas. Y hasta luego, bye bye <risa> Recuerden, no se olviden de ir al cine Hasta luego